¡Sus! ¡Es genial! El eclipse solar diabólico. La NASA va a lanzar un satélite de observación meteorológica desde el centro de aviación. Eh, y dice que van a hacerlo precisamente esta misma tarde, inmediatamente después del eclipse solar de hoy. <risa> ¿Dónde está todo el mundo? Esto parece vacío. El museo debería haberme puesto más a la vista. Soy una estrella. <risa> el Sol sí que soy la estrella. Esta tarde va a haber un eclipse solar total y todo el mundo va a estar contemplándolo. ¿Un eclipse solar? ¿Qué es eso? Solar viene de Sol, el nombre que los humanos dan a su estrella. Y eclipse significa adumbramiento o ocultación. Durante un eclipse el Sol no puede verse desde la Tierra. A ver cómo puedo explicarte esto. El sol y la luna viajan por el espacio. Cuando el sol se oculta detrás de la luna, dejas de verlo. ¿Un eclipse solar se produce cuando el sol se esconde tras la luna? ¡Oh, no! ¡Sin luz solar la Tierra se congelaría! <risa> Tranquila, tricera. Un eclipse dura solo unos minutos. ¿Cómo estás, Kaito? Ya que hoy no hay nadie, he pensado que podríamos tomar algo. He traído tarta y chocolate. Gracias, me encanta. Seguro que podemos. Creía que no se podía comer aquí dentro. Sí, pero como encargada de guardia declaro que las normas quedan suspendidas por un día. Oh. Bueno, en ese caso, trato hecho. La tarta tiene una pinta deliciosa. Hay más en la nevera. Come cuanto quieras. Esta tarta sabe un poco rara. No pondría la mano en el fuego, pero... Es sensacional, ¿verdad? Por suerte, sobró mucha comida de la fiesta de la fundación que el doctor Abbott dio aquí en el museo la semana pasada. Era demasiado buena para tirarla, así que la guardé y ahora podemos comérnosla. Mm -hmm. Claro, sería una pena desperdiciarla. Este telescopio es fantástico, verás cuando lo pruebes. Es carísimo. Muy bien. ¡Esto ya está preparado! ¡No hay nada como ver un eclipse de sol con un gran telescopio! ¡Una palabra más sobre tu telescopio y no lo cuentas! ¿Ah? ¡Ay! ¡Ah! Siempre estás alardeando de lo caras que son tus cosas. ¡Me da igual! A mi país le importa. Cuando compro cosas, ayudo a la economía. ¿Dónde estará Kaito? Habíamos quedado para ver el eclipse. ¿Para qué quieres que venga? ¡Él no tiene telescopio! ¿Dónde estará? Lleva toda la semana esperando este eclipse. Y no es de los que llegan tarde. Ah, estaba delicioso. Gracias, ha sido estupendo. Pero ahora tengo que irme. Erin y yo hemos quedado para ver el eclipse. Por cierto, Kaito, ¿sabías que nuestro sol es una gran bola de gas? Sí. ¿Oh? Oh. ¡Y hablando de bolas de gas! Estaba en la nevera, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevaba esa tarta allí? Pensaba que eran de la fiesta del otro día, pero tenían la misma tarta el año pasado. <risa> ¡Ay, ¡Kaito! ¡Disculpa, tengo una emergencia! ¡No te preocupes, Kaito! solo es una pequeña intoxicación! ¡No nos pasará nada! ¡Ay! ¡Kaito! ¡Eres un canalla! ¡Todo listo! ¡Espera a verlo con esto! ¡Esta es una oportunidad única en nuestras vidas! ¡El acontecimiento astronómico del siglo! ¡No es grandioso! Piensa lo afortunada que eres de estar aquí en vez de estar por ahí con ese plasta de Kaito. Aunque te alegras de estar aquí, ¿eh? Es la persona más detestable que he conocido nunca. No, el eclipse está empezando. Rina me matará. No puedo moverme. Dímelo a mí. Yo tampoco puedo. Ay, ¡Tienes que irte, tienes que irte, perdona! ¿Eh? Oh. ¡Oh, vaya! Esto es sensacional. Un momento. Mira. ¿Qué es eso? ¡Qué raro! Ya lo creo. Me pregunto qué causa ese extraño halo. oscuridad del sol y de la luna juntas, una ocasión perfecta para el señor de la oscuridad y rey del caos para intentar probar su más poderoso hechizo. Humanos de la tierra, escuchad mi voz y obedeced. Los dino caballeros son vuestros enemigos y deben ser destruidos. O volver a tomar tarta mientras viva. Creía que estaríamos a oscuras, pero el eclipse ha debido de acabar. El único eclipse de sol total del siglo y me lo he perdido porque estaba en el cuarto de baño. Y seguro que Rina no se lo va a creer. Pensará que no es más que una excusa. Menudo día llevo. Rina, lo siento mucho. ¿Rina? Oh, vaya, está tan enfadada conmigo que ni siquiera me escucha. Aquí está aquí! ¡Taki! ¿Qué tal tu nuevo telescopio? Seguro que habéis visto el eclipse de maravilla. Ojalá hubiera podido verlo, pero tuve una urgencia médica. Dime, Kaito. ¿Dónde están los dino caballeros? ¡Deben ser destruidos! ¡Dime dónde están! ¡Ay! Tu ataque así, ¿por qué habla de esa manera? ¿Cómo es que conoce a los Dino Caballeros? ¿Se trata de una broma o algo así? Vamos, Rina, di algo. ¿Quieres? La Tierra corre un gran peligro. Los Dino Caballeros la destruirán a menos que los destruyamos. Eso no es cierto, y tú lo sabes. Yo sé dónde están los Dino Caballeros y cómo encontrarlos. Debo reunir a los demás e ir allí. ¿Eh? Tenemos que aniquilarlos a todos. Rina, ¿qué ocurre? ¿Qué te ha pasado? Lo que dices no tiene sentido. Tú también debes ser destruido, Kaito. ¡Rina! ¡Por favor, escúchame! ¡No sabes lo que haces! ¡No tienes escapatoria! ¡Debo ir al museo y advertir a los dinocaballeros! ¡No! No puedo creer que esté pasando esto. Tiene que ayudarme, por favor. Mis amigos quieren hacerme daño. Están alucinados. ¿Dónde están los Dino Caballeros? Habla igual que los demás. ¿Qué está ocurriendo? Los Dino Caballeros deben ser destruidos. Son los enemigos de la Tierra. Los Dino Caballeros deben ser destruidos. Son los enemigos de la Tierra. Los Dino Caballeros deben ser destruidos. Son los <risa> <risa> ¿Una muchedumbre ¿Hacia aquí? ¿Para atacarnos. Eso es completamente absurdo. ¿Conoces la razón? Ni idea. Cuando salí del museo, todo el que me encontraba se comportaba como un zombie, incluso Taki y Rina. ¿Pero cómo saben que somos los Dino Caballeros y cómo encontrarnos? Sé que cuesta creerlo, pero fue Rina. No solo se lo dijo, sino que los trae hacia aquí. Los Dino Caballeros deben ser destruidos. Son los, los enemigos de la Tierra. ¡Los dinocaballeros Caballeros están en ese edificio disfrazados de esqueletos de dinosaurios! Los ¡Destruidlos a todos! De destruidos son los enemigos de la tierra. ¡Madre mía! ¡Cuánta gente! Y pensar que estaba a punto de cerrar por hoy. No me gustaría decepcionar a todos esos visitantes. Iré a abrir las puertas enseguida. ¡No lo hagan, Naomi! ¡Esa gente quiere destruir al museo! Los dinocaballeros deben ser destruidos por completo. Vamos, Naomi, despierta. Es necesario abandonar esa costumbre. Los dinocaballeros, los dinocaballeros deben ser destruidos. Son los enemigos de la Tierra. ¿Quiénes son los Caballeros? Y, ¿Y qué tienen que ver con mis dinosaurios? Son un puñado de lunáticos, Naomi. Lo único que sé es que están a punto de acabar con nuestros fósiles. Los Tenemos que destruir a los enemigos de la Tierra antes de que, que nos destruyan de a nosotros. Los dinocaballeros deben ser destruidos. ¡Corre, Kaito! ¡Puedes lograrlo! Deben ser destruidos Son los enemigos de la tierra Los dino caballeros deben ser destruidos Creo que estoy perdiendo la cabeza ¿Qué está pasando? ¿Se han vuelto todos locos? Es como si los hubieran hipnotizado Sí, apuesto a que alguien los ha hechizado ¿Eso crees? Esos trabajan para Dragón Oscuro Creo que ya sabemos quién es el responsable Ha sido uno de sus mejores trabajos ¡Rina! ¡Dragón Oscuro te está manipulando! ¡Has acertado! Su Dino Daga está en las mejores manos. Podemos encontraros en cualquier parte, así que los Dino Caballeros están acabados. ¡Por favor, Rina, no lo hagas! ¡Lucha contra el hechizo! ¡Recuerda quién eres y quiénes son tus amigos! ¡Olvídalo! ¡El hechizo es demasiado fuerte! ¡Dragón Oscuro, aquí están los Dino Caballeros! ¡¿Qué hacemos?! Retiraos, esto es cosa mía. Por fin, después de tantos y tantos años, vais a tener lo que siempre os habéis merecido. <risa> ¡Muñémosle de dragón oscuro! ¡Oh, no! ¡Son fósiles otra vez! <risa> ¡Esos murciélagos son rápidos! No debéis preocuparos, no va a doleros. ¿Qué vamos a hacer? ¡Esto no tiene buena pinta! Tienes razón. Es hora de moverse. ¡En marcha! ¡Aaah! ¡Aaah! <risa> ¡Adiós, dinos caballeros! ¡Ja, <risa> <risa> ¡El agua estaba helada! ¡Oh! ¿Salud? Gracias. Parece que Dragón Oscuro ha hechizado a todo el mundo, pero ¿cómo? Quizá lo averigüemos y descubrimos por qué a ti no te ha afectado, Kaito. Antes, tenemos que averiguar cómo vamos a ayudar a Brachio, a Saber, a Mamut y a Estego. ¿Y cómo vamos a poder hacerlo aquí metidos? Kaito, dime todo lo que has hecho hoy. Bueno, primero fui a veros al museo, luego Naomi y yo comimos tarta y nos pusimos malos. Naomi tampoco estaba afectada. No lo había pensado, pero es cierto, ella es la única que está normal, como yo. Debe haber una conexión, algo que ambos hicisteis. Hmm. Bueno, los dos fuimos varias veces al baño. Tomamos tarta en mal estado y cuando salimos... ¡el eclipse! Ninguno de los dos lo vio. Dragón Oscuro no pudo provocarlo. No, pero lo utilizó. Sabía que todo el mundo estaba observándolo cuando lanzó su hechizo. Bien pensado. El problema es conseguir que todo vuelva a la normalidad. La única manera de acabar con un hechizo como este es deshacerse de quien lo hizo. Pero Dragón Oscuro está en el espacio. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Eh? ¡Están atrapados! ¡Nos han descubierto! Es hora de hacer un túnel. ¡Vamos, seguidme todos! Mientras Reina tenga la dinodada en su poder, siempre podrá encontrarnos. Mientras tanto, Dragón Oscuro está riéndose de nosotros y no podemos llegar hasta él. ¿Eh? ¡Ya lo tengo! ¡Tirano a toda velocidad al centro de lanzamiento de la NASA! Bien, vamos hacia allá. He introducido la información de la Dinodaga en el sistema de seguimiento del satélite. En unos segundos podremos localizar a los Dinocaballeros en cualquier lugar de la Tierra. ¡Un momento, escuchadme a todos! Eh, no está autorizado para entrar. Salga de aquí enseguida. ¡Hay un Dinocaballero en ese cohete! ¡Pueden lanzarlo al espacio y deshacerse de él! ¡Es su oportunidad! ¿A qué están esperando? ¡Vamos! ¡Todos preparados para lanzar el cohete! Nadie puede sobrevivir en la profundidad del espacio. Cuando nos hayamos deshecho de este, hallaremos el resto y nos desharemos de todos. No se quede ahí parado, quiera eliminarlos o no. Señor. Los Dinocaballeros por fin se irán y la Tierra se encontrará a salvo. La victoria ya es nuestra. Sí. ¿Por qué seguís luchando? No podéis vencernos, así que ¿por qué nos rendís? Ah. Eso no me gusta. ¡Tricera! ¡Oh no! Bien, bien, la en la Tien, nueve, ocho, ¡Ya son míos, siete, tirano! ¡Ignición! ¡Ya está en camino! ¿Eh? Um, ¡Hacia el vacío del espacio para morir! A Dragón Oscuro le espera una sorpresa. ¿Eh? ¿El cohete lleva demasiado peso? ¿Está cayendo a tierra? No, no puede ser. Tirano no tiene escapatoria. <risa> Tera, ayuda a Tirano. Bien, voy para allá. Te tengo. Gracias, Tera. Te dije que era una estrella. Hola, dragón oscuro. Siento entrar sin llamar, pero pasaba por aquí. ¿Crees que puedes derrotarme aquí? No tengo intención de derrotarte. Tengo la intención de destruirte. Mm, ¿Quieres destruirme? Aquí en mis dominios no tienes posibilidades. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ese cráter va a ser tu tumba! ¡La tierra es mía! ¡Prueba otra vez! ¿Qué? ¡Dragón oscuro! ¡Te juro que nunca volverás a poner un pie sobre la tierra! ¡Eso ya lo veremos! ¡No! Los murciélagos te convertirán en un fósil. Y mientras flotas para siempre por el espacio, yo me alimentaré con la fuerza vital de la Tierra. ¡No! ¡No permitiré que eso ocurra! Los antepasados confiaron la seguridad de la Tierra a los vino caballeros. Y jamás traicionaré su confianza. ¡No! ¡No puede ser! ¡Se acabó! ¡No puedo seguir tolerando tu existencia! ¡Tirano! ¡El Espado de Doble Hoja, al ataque! Dime... ¿Qué tiene de especial el planeta Tierra? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos todos aquí? Lo ha conseguido. Ha vencido a Dragón Oscuro. Mm. ¡Se acabó! ¡Por fin! ¿Eh? Han vuelto a la normalidad. Dragón Oscuro ha perdido. Rina, Tricera, ¿estáis bien? Sí, todos lo estamos. Gracias a Tera y a Tirano. ¡Mirad! ¡Ahí vienen! Me alegra veros, Kaito, Reina. Veo que todo ha vuelto a la normalidad. Sí. Supongo que le encontraste. Sí, así es. Dragón Oscuro nunca volverá a molestar a la Tierra dragón oscuro ha fallado. Ya no siento su presencia en el universo. ¡Vaya, qué vergüenza! Echaré de menos su detestable arrogancia. ¿Por qué no puedo encontrar a nadie capaz de eliminar de la Tierra a esos molestos e invictos digo, caballeros? ¡Tengo un nuevo plan, Eminencia! ¡No <risa> pienso esperar más, insecto insignificante! La fuerza vital de la Tierra será mía, y si los que se dicen protectores de la Tierra intentan detenerme, los machacaré hasta convertirlos en palmo.